Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com En el día de hoy vamos a resetear la impresora Epson L3150, ¿correcto? Del error de almohadillas. Una almohadilla de tinta de la impresora está al final de su vida útil, ¿listo? Ok, comencemos. Primero, que sea error de almohadillas. Como parece, una almohadilla de tinta está al final de su vida útil, ¿listo? Primero, uno. 2. No va a haber impresiones en cola, si hay impresiones en cola hay que borrarla, cancelar los documentos, damos que en sí, y se borra la impresión en cola, listo, 2. 3. Debe desactivar el antivirus que está para poder instalar el programa, correcto, y bajar 3, listo, y ahora bajamos lo que es los archivos, abajo en el link está la descripción, el link de descarga para que descargues pero antes debe desactivar el antivirus como ya he mencionado antes listo ya está desactivado el, desactivado el antivirus lo descargan perfecto ahora lo ejecutan al ejecutarse muestra esta ventana esta ventana no es una ventana de error no es el programa como tal sino que pide una llave correcto la llave es esta que está aquí el nombre de la llave y ya voy a activarla listo Un momento voy a pausar el vídeo y ya regreso Listo, vamos a aceptar, damos clic derecho y pegamos la llave, ¿correcto? O sea, la hemos guardado, si la está en la descarga, la copiamos, la pegamos aquí. Esta llave no se ejecuta, simplemente se guarda, nada más. Y abrimos el programa, ¿listo? Ahí quedó activado, damos clic en aceptar. Aquí se muestran mis datos, Wilton Martínez y el correo electrónico y mi, y mi WhatsApp, ¿listo? Damos clic en select. Ahora vamos a seleccionar la impresora. y está. Click OK. Click en particular. Listo. Aquí abajo, clic en Waste Impan Counter. Y clic en OK. Listo. Este, es el, este sí es el reseteador. Listo. Ahora damos aquí muestra este contador de almohadillas principal. Damos clic aquí. Y contador de almohadilla planted. Listo, damos clic en chat, ahí se muestra el porcentaje, 100%, esta es la causa, la razón por el cual sale error de almohadillas. Hay que resetearlo, damos clic en main y damos clic en inicializar o resetear, clic en aceptar y listo, eso es todo, ahí quedó reseteada. Le voy a pedir al cliente que apague y encienda la impresora, listo, ya. Resete ok, hay que, eh, si no la pagas, pues te va, te dice muestra, te muestra, ok, ya la pagó. listo, cerramos la ventana vamos a cerrar la ventana, cerramos todo, perfecto perfecto, y vamos a ver ya quedó imprimiendo listo ok, ya quedó, perfecto ok, esto ha sido todo, si te gustó el vídeo, por favor dale click en me gusta click en like un pedazo de like a este video, por favor, te agradezco Clic en me gusta, clic en suscribirte y clic en la campanita. Contáctame al WhatsApp 301-692-8346. Te Wilton Martínez de ResetOK.com